El empresario José Luis Villar Martínez dio los detalles de su proyecto de gallinas reproductoras en el Distrito Municipal de Jaya, señalando que cumple con todos los permisos ambientales para la construcción. Las gallinas reproductoras pesadas Villalba no es más que la producción de huevos fértiles. Es un proyecto de 10.000 aves donde se va a producir solamente los huevos fértiles el cual irían a la incubación ya acá en la ciudad y de esa manera poder producir los polluelos para suministrárselos a los productores eh, avícolas este es un proyecto importante eh, en, nuestra, en nuestra provincia ya que sería el impulso para el desarrollo avícola en la provincia de Huánto. Ya que nosotros, eh, a través de instituciones como la cooperativa, se ha logrado desarrollo en el área de cerdo, pero en la avícola no hemos tenido desarrollo debido a que no ha tenido empresa que haya funcionado en esta área. Este proyecto aparte de beneficiar el sector avícola y proporcionar un desarrollo, un desarrollo social a la producción de carne en nuestra provincia, en esa zona, en la colonia, nos va a permitir tener un soporte también social en esa zona ya que en esa comunidad no hay ningún tipo de producción que tenga un sustento en esa comunidad. Explicó que este proyecto consiste en la construcción de cuatro naves de 70 metros de largo por 12 metros de ancho de doble altura, que servirá para la fianza de las referidas gallinas Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.